Saludos. Saludos. Entonces, eh, bueno, de hecho el vuelo fue desde anoche, pero como hay escala en Guangzhou, eh, normalmente te dan una noche gratis, entonces cuando lo reservas por parte de la aerolínea de... What is the airline? China, China Southern. China Southern. China Southern. Y es vuelo internacional, te dan un vuelo... bueno, te dan un hospedaje gratis, una noche gratis. Bueno, vámonos a la India. Bueno, amigos, pues venimos saliendo del metro desde la estación del aeropuerto. Hoy estábamos en búsqueda de nuestro hostal. Tomamos el metro y hoy tenemos que ir a Hanuman Mandir, que es la estación de autobús. Bueno, amigos, aquí estamos en la zona de Main Bazaar, en el centro de Delhi. Y vean, la verdad, una escena caótica pero bastante interesante. Eh, ruido por todos lados, olores, sabores. Acabamos de comer nuestro primer curry y la verdad la comida estaba bastante bien. Eh, creo que van a ser unas buenas vacaciones porque vamos a tener que probar de todo lo que hay por acá. Y bueno, el día de hoy nos quedamos aquí en un hostal de la zona de Pajarjar, algo así se llama. Hoy venimos en el metro y después estuvimos caminando hasta esta zona, unos dos kilómetros más o menos. Y bueno, finalmente la encontramos. Y bueno, hoy vamos a descansar temprano y mañana yo creo que vamos a Dar la vuelta a los teplos que hay por aquí. Uh, y después de aquí nos vamos a ir a otra zona. Oh, a otra zona que se llama Agra. Es donde está el Taj Mahal. Vamos a tener que tomar el metro mañana. No, como en dos o tres días a las seis de la mañana. Creo que son dos horas. Y de ahí de Agra encontraremos a un amigo que conocí en los cruceros hace tiempo. Entonces nos dijo que vayamos a visitarlo y de ahí nos vamos a Paranasi a ver a otro amigo el dueño de Rorro ¿recuerdan quién es Rorro? <risa> David, nuestro amigo de China que está aquí en India también lo vamos a ir a ver ahí a Paranasi hasta rato fuimos a comer ahí donde dice Tatka. estuvo bastante bueno y les voy a presentar un poco de las los platillos que pedimos y sí valían bastante la pena. Bueno. No, <risa> Ayer, ya al final de nuestro día, fuimos a uno de estos bares, en uno de estos lugares ahí en la zona de Connaught Place. Y bueno, decidimos, bueno, vamos por una cerveza y tal. Total que subimos y era como un restaurante-bar. Y fue, fue así un poco como extraño porque en cuestión como de una hora, hora y media, todo el mundo se puso a bailar. <música> y estuvo bastante no sé cómo no pensamos que se armara la fiesta tan rápido y de repente como que todo el mundo se paró a bailar y este de hecho ahí unos como que hicimos amigos, bueno no amigos pero las personas empezaron a hablar con nosotros Hace fuimos a comer nuestro primer butter chicken eh, porque no había encontrado. Hay muchas cosas que son vegetarianas. Y este parque bastante bien, padre. Se ve que es muy como local también. Estamos aquí en un partido de eh, crickets en un parque local en Delhi. Veníamos caminando y nos encontramos con estos personajes. ¡Wow! Oh. Bueno, casi me dan Casi me dan Y bueno, díganle hola a nuestro amigo Hola Bueno, pues nada eh, Una de las Partes culturales de aquí de la India Que a todo el mundo le gusta el cricket. Y casi siempre Oh. De hecho son muy buenos eh, creo. Casi siempre se hacen de hecho partidos aquí de cricket en las bueno países populares de esto eh, India, Pakistán, Nueva Zelanda, eh, UK, Reino Unido, eh, Australia que, que también? Australia ¿Do they have cricket in Australia? Yeah. Think, yeah. Good. Yeah, very nice. Very nice. No. No. Nice. see No. picture? No. No. No. Oh. Okay. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la mezquita en el centro de New Delhi, llama Masjid. Y bueno, fue un poquito una aventura llegar aquí a la mezquita, pero la verdad vale la pena. Es algo así, similar a lo que vamos a estar viendo en unos días allá en el sur, en Agra. Gracias. Y bueno, pues aquí nos están tomando fotos. Entonces, saludos a nuestros amigos. Estábamos haciendo un video y ya, todo el mundo nos vino a saludar. Bueno, el día de ayer llegamos. Bueno, de hecho hace unos dos días. Y la verdad que desde un inicio, eh, yo pensé que no hay tanto show, porque por ejemplo ya he estado viviendo antes en Vietnam o en China, pero de todas maneras sí se nota muchísimo la diferencia en cuanto a la cultura y tal. Eh, de hecho desde que veníamos tomando el metro en el tren muchas personas veían a otros bebés y los tomaban así en sus brazos, como que muy amigables. Uh -huh. Hello. Hello. <risa> vamos a estar aquí dos tres días más, después nos vamos a ir al sur. Y bueno, también otra parte de la cultura, por ejemplo, ayer estábamos comiendo en uno de estos eh, restaurantes de la India y a veces ve que siempre dicen el chicken curry y tal. Y no es exactamente como a veces eh, se tienen los restaurantes de la India fuera de la India pero bastantes cosas que checar entonces hay muchas cosas que aprender Íbamos a través del menú viendo todo lo que había de comer y estaba bastante, bastante interesante ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Todo el mundo. No, vamos a seguir. Bueno, pues así son los chicos de la, de la India. Después eh, venimos a esta zona del centro y estuvimos caminando cerca de unos 2-3 kilómetros y mucha gente se acercaba a preguntarnos si necesitábamos algo y tal entonces, eh, pues no o sé, sea, va a ser interesante a veces pensarías que se siente un poco insegura porque las horas por ejemplo en las que estamos aquí de Main Bazaar, eh, pues se veían tanto insegura pero pues realmente no, o sea yo creo que como en todos los lugares hay que tener pues cuidado con las cosas que tienes pero realmente no, eh, no es tan, digamos tan, no sé, tan peligroso o algo así por ejemplo, hace rato también queríamos venir a esta zona y un, bueno, la que es el manager del hotel nos quería reservar eh, un tour aquí en el centro de esta zona. Pero, pero lo que hicimos fue simplemente caminar y tomar el autobús que para eso tomó cerca de, no sé, como hora y media. Y en el trayecto son realmente como 6 kilómetros o menos. Y bueno, después de un recorrido de unos 30 minutos más o menos tomamos el tuk-tuk y bueno, como le llaman aquí, el rickshaw, y bueno, el hecho fue de que fue bastante chistoso porque tomamos uno y nada más nos sacó del tráfico y de ahí nos mandó al otro tuk-tuk y bueno, pero bueno, ya estamos aquí en esta zona de la tumba de Humayun eh, vinimos desde la mezquita y de aquí vamos a dar una vuelta para que vean más o menos cómo es la zona. La entrada a los turistas cuesta 500 rupees para los locales 30 rupees, entonces Bastante diferencia pero los turistas no había ninguna cola entonces pues entramos prácticamente sin nadie enfrente El recorrido de hoy fue bastante largo pero bastante padre y la verdad que muy aventurero Estamos aquí en el Agra Fort, Fuerte de Agra Hoy en la mañana tomamos el metro, bueno el tren que fue desde Delhi hasta aquí que son dos horas y bueno, lo que comentaba con eh, Pascal, el amigo que estoy visitando Bueno, con el que estoy viajando más bien Es que, no sé, gran diferencia entre las ciudades siempre capitalinas Porque, por ejemplo, estábamos en alguna zona ahí por el centro de Carnot Place Y de hecho es donde fuimos a un bar ahí la noche anterior Y los precios estaban pues un poco elevados a comparación de otras zonas Obviamente en donde se veían eh, que realmente la gente pues le costaba incluso trabajo el día a día y no sé, se veía zonas muy pobres tal vez y de hecho, de hecho decidimos caminar por toda esa zona eh, pues para más o menos tener una idea de lo que es eh, Delhi tal cual y sí fue como un tanto caótico pero bastante interesante, no sé a veces pues mucha gente me preguntaba que ¿por qué Delhi? ¿por qué Delhi? porque en India pues hay tantas cosas interesantes pero me decían que tal vez eh, unos dos o tres días máximos para estar acá y bueno, así realmente recorrimos la ciudad en unos cuatro días, tres, cuatro días y pues más o menos para llevarnos un sabor de boca de lo que es Delhi pues una ciudad grande con un poco de smoke pero muy interesante y sobre todo como que sirve a veces para la reflexión porque hay tanta gente que a veces está pues luchando el día a día de hecho pasamos ahí por unas zonas como tipo slums o algo así salíamos y ahí dentro de, bueno, del, del mismo, digamos, colonia, pues había gente ahí como que en la calle y pidiendo pues dinero y ropa y de todo, o sea, realmente sí te sentías hasta cierto nivel un poco pues temeroso de caminar por esa zona, sobre todo por la cámara y bueno, de hecho los amigos que tenemos de ahí de India, tenemos uno de de Delhi. Bueno, tenemos dos, tres amigos que viven acá, de hecho al rato vamos a ver a otro amigo que conocí en cruceros y a veces nos decían que, no sé, les dimos nuestro, nuestro teléfono y cada, cada día nos llamaban así para ver si todo estaba bien y tal, porque pensaban que íbamos a tener un poco de complicación, pero bueno, tomamos el tuk-tuk, tomamos el metro, el autobús y hasta tomamos el Uber. Entonces el Uber... Eh, pues resultó ser bastante práctico allí en China tomamos a veces el Didi pero aquí el Uber costó la mitad de precio que el Tuk Tuk y no sé, simplemente quería, quería probar la aplicación y sirvió entonces para tener, no sé, cierto conocimiento de qué tipo de transporte conviene a veces tener en estas zonas y no sé, para darles una idea el tour de hoy que son de... 5 horas, nos salieron unos 300 rupis eh, No, perdón, 600 rupis con el tuk-tuk Va a estar con nosotros todo el tiempo Y en el Uber, lo que vi en los espacios Hubiera sido tal vez la mitad de precio menos Como 250 rupis o algo así Pero bueno, vamos a seguir dando la vuelta Aquí a toda esta zona del de Fuerte de Agra Vámonos